El objetivo del legado indígena es formar ciudadanos que sean conscientes de su legado indígena, de que recuperen de alguna manera ese acervo ancestral que corre por nuestra sangre a través de múltiples actividades que ha llevado a que el chico eh, tenga una mejor construcción de identidad y se apropie eh, por, su, por sus construcciones, por la construcción de la comunidad que hace parte también eh, de, de todo este legado indígena que recorre la localidad de Septimanos. Bueno, ese ha sido como el objetivo desde hace siete años, involucrar a toda la comunidad pues, en, en, en la recuperación de las sabidurías indígenas y lo he tratado de hacer desde, desde muchas perspectivas. Primero desde un trabajo interdisciplinar, eh, donde se puedan involucrar diferentes áreas, español, ciencias, matemáticas, tecnología. Trabajamos también con el área de artes, precisamente para empezar a construir un currículo indígena eh, además de eso, también podemos hacer uso de las redes y los colectivos. El Colegio de la Concepción hace parte del programa de... de de participación indígena, de educación intercultural, precisamente para realizar un trabajo en el que todas las áreas, desde el currículo y de los temas de, de la manera curricular, eh, puedan apuntar y puedan eh, de alguna manera colaborar a la recuperación de sabidurías ancestrales. Um, el proyecto Legado Indígena tiene como marco teórico los para, el paradigma de la decolonialidad que precisamente tiene como objetivo resignificar los currículos occidentales un currículo occidental eh, no evidencia nuestra historia que es la historia de Latinoamérica de, desde la voz de los latinoamericanos sino desde una voz de occidente entonces por esa razón los estudiantes no se sienten identificados con lo que aprenden en la medida en que nosotros eh, de alguna forma decolonialicemos nuestro currículo, entonces los chicos ya van a empezar a conocer su propia historia, la historia de Latinoamérica desde la voz misma de los latinoamericanos.